Villaspín Villarraga, en la finca Las Marías ¡Gocenlao! Bañado por el sol, hijo de gente humilde, honrado y trabajador. Cooper Villarraga, el rey de la plaza de Mahawal. Allí todos me quieren, le doy gracias a Dios. Y todos se emocionan, si canto una canción, me lleno de alegría, porque a todos los quiero. Y por eso los llevo aquí dentro de mi pecho. Historias bonitas que ocurren en mi pueblo Que se quedan grabadas aquí en mi pensamiento Y nací para cantar poemas y poesía Que brotan de mi mente con bellas melodías Canto para mi pueblo y toda la nación Esta canción hermosa y con todo el corazón Así para cantar, y eso me llena de emoción, le canto a mi pueblo natal, que llevo aquí mi corazón, y con todos a cantar esta bonita melodía, que este es mi propia inspiración, y es pa' toda la gente mía. Y esto suena en el pequeño gigante de Cecilia, el Jor, Para el tío de oro, Jason Villarraga, Luis Mercado y Víctor Zambrano en Medellín Escucho en todos lados el sonar de mis canciones, eso me alegra el alma y todos los corazones. Si estoy lejos recuerdo los versos que yo hice y me pongo a cantar, que es mejor que estar triste. Nunca olvido a mi tierra, mi terruño querido, porque la el testimonio.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 Así para cantar, y eso me llena de emoción Le canto a mi pueblo natal, que llego aquí mi corazón Y vamos todos a cantar esta bonita melodía Que es de mi propia inspiración, y es para toda la gente mía